Pues estamos con el convenio congelado desde el 2021, sin subidas reales de salario desde hace muchísimos años. Eh, la mayoría tenemos eh, jornadas parciales y los salarios son bajos, lo cual nos obliga a tener eh, varios trabajos para llegar a la final.